Bienvenidos todos a una nueva masterclass del módulo de metodologías para la innovación, gestión de proyectos y el emprendimiento. En la clase de hoy profundizaremos en las metodologías ágiles para la gestión de proyectos, una de las cuales es la metodología Scrum, una de las metodologías más exitosas e identificaremos en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos podría ser adecuada la adaptación de una metodología ágil en una, en una compañía. Podemos distinguir, básicamente, entre dos tipos eh, diferenciados de proyectos. Aquellos que están perfectamente definidos desde su, desde su comienzo en lo que respecta a su planteamiento, objetivos y requerimientos o requisitos y otros proyectos en los que, sin embargo, es el proyecto el que se lleva a cabo para definir precisamente algo que en su inicio no se sabe todavía muy bien ¿Qué va a ser exactamente? Existiendo únicamente una visión de lo que se persigue en forma de gran objetivo. Esta segunda categoría de, de proyectos, que es muy habitual en innovaciones disruptivas, requiere otro tipo de metodologías de gestión diferentes a las metodologías predictivas que vimos en la clase anterior. Una metodología que permita trabajar con una inestabilidad de requisitos, unos requerimientos más inestables, en un entorno de más incertidumbre, que son las metodologías ágiles que también reciben el nombre de metodologías adaptativas. Este tipo de metodologías surgieron en el seno de empresas que estaban acostumbradas a competir en mercados muy dinámicos, eh, empresas eh, relacionadas eh, con la vanguardia tecnológica en, eh, que competían en mercados eh, en los que una mayor innovación, una más rápida adaptación a las nuevas demandas de los clientes y la reducción del time to market eran ventajas competitivas clave. Estas empresas descubrieron que para competir con éxito en sus respectivos mercados eh, necesitaban algo más que la diferenciación, la calidad elevada o la reducción de costes. Era necesaria también la agilidad, es decir, una, una velocidad para, para llegar eh, antes eh, al mercado, y la flexibilidad o capacidad de adaptación de sus productos y servicios. En este tipo de escenarios rápidos, e inestables, no funcionaban, como, como comentaba al principio, las metodologías predictivas de gestión de proyectos basadas en la previsibilidad y en las garantías de cumplimiento de los planes iniciales, porque, conllevaban innumerables modificaciones en los planteamientos iniciales, en la planificación inicial. Por contra, las metodologías ágiles consideran que las variables clave para adaptarse a estos nuevos escenarios rápidos e inestables son la recogida de, de retroalimentación o feedback continuo del entorno, es, de, es decir, de los clientes acerca del producto, el dotar al producto del mayor valor innovador posible, el gestionar el proyecto en el menor tiempo posible, el lanzar el nuevo producto al mercado lo antes posible y no concebir nunca el producto como un producto terminado, sino como un producto eh, en continua evolución. En 1986, dos autores, Takeuki y Nonaka, analizaron en un artículo publicado en la Harvard Business Review, que se, que se denominó el artículo The New New Product Development Game. Eh, eh, eh, digamos, analizaron la forma de, que tenían determinadas compañías de desarrollar eh, productos eh, en entornos tecnológicos que eh, digamos lanzaban al mercado, en tiempos inferiores a la medida del sector, lanzaban al mercado productos de un gran valor e innovador. Lo que hicieron estos dos autores, Takeuki y Nonaka, es analizar las características eh, que tenían este tipo de compañías en común, que eran compañías muy orientadas a la innovación, eh, características comunes a la hora de desarrollar nuevos productos o servicios. Vieron cómo eran empresas que desarrollaban una cultura que asumía la incertidumbre e inestabilidad del entorno en el que, en el que se envolvía, eh, una organización basada en, en equipos que se autoorganizaban y a los que se les dotaba de, de una elevada autonomía y empowerment, eh, basada en, en estos equipos multidisciplinares que permitían el enriquecimiento mutuo entre los diferentes componentes de, del equipo, permitían el multiaprendizaje unos de otros, eh, compañías que utilizaban también en sus procesos de desarrollo de nuevos productos, eh, de, eh, utilizaban o concebían las actividades eh, como actividades que se solapaban en el tiempo, es decir, eh, con un modelo tipo, tipo rugby en lugar de un modelo eh, más de relevos, que era eh, más típico, digamos con fases muy secuenciales y típicas en las metodologías predictivas. Este tipo de organizaciones que, que digamos, llegaba al mercado con productos innovadores antes que la media del sector tenía también otra característica que era un control eh, sutil frente a ese control rígido eh, típico de las metodologías eh, predictivas. Y una última característica eh, en este tipo de, de organizaciones era muy, muy relevante la difusión y la transferencia del conocimiento, tanto en el seno del proyecto, entre los diferentes componentes de, del proyecto, como en el seno de la organización. Eh, eh, influenciados por estas eh, prácticas que detectaron estos dos autores, Nonaka y Takeuki, en entornos tecnológicos, en marzo del año 2001, 17 expertos software, eh, que eran críticos con los modelos de, de mejora basados en procesos, se reunieron en, la, en, Soc, eh, en Salt Lake City eh, para discutir sobre el desarrollo de proyectos. Estos críticos pusieron en cuestión determinados postulados de, del modelo de mejora basados en, en procesos, como era el hecho de que, eh, el, eh, de, de que con modelos basados en procesos se conseguían resultados extraordinarios, aunque los integrantes del equipo fueran mediocres. Ese principio no era válido, eh, vieron estos, estos expertos software, cuando el tipo de proyecto requería una eh, alta creatividad, una eh, alta innovación y requería de mucho, de mucho talento. En segundo lugar, también pusieron en cuestión el hecho de que los, los procesos fueran una ayuda y soporte para guiar el proyecto. Eh, estos expertos consideraban que los procesos eran una ayuda y soporte para guiar el proyecto, siempre y cuando se adaptaran a la organización, a los equipos y a las personas, y no al revés. Y en tercer lugar, eh, estos eh, 17 críticos eh, lo que, lo que eh, cuestionaron es el principio de que la documentación, una documentación exhaustiva, pudiera, en un momento determinado, sustituir el, el valor eh, generado por la comunicación directa entre las personas que eh, conformaban los eh, equipos, los equipos de, de proyecto. Eh, estos 17 expertos resumieron en cuatro eh, sus postulados eh, que después, en lo que, que después se han, se han denominado, o se ha denominado el manifiesto ágil. Estos eh, críticos, esos cuatro postulados, eh, o en esos cuatro postulados eh, valoraban a los individuos por encima de los procesos y las herramientas, al software que funciona por encima de la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual con el cliente y la respuesta al cambio por encima del seguimiento a un plan rígido. Esos cuatro valores inspiraron los 12 principios que forman el manifiesto ágil y que el alumno puede encontrar en la documentación del módulo. Esos eh, 12 principios son un resumen de las características del, de los enfoques eh, ágiles que eh, los diferencian de los enfoques más tradicionales o de las metodologías más predictivas. Podríamos sintetizar en dos grandes objetivos eh, los objetivos de las metodologías ágiles, por una parte dar el mayor valor posible al producto y por otra parte reducir, como decía antes, el time to market. Dar el mayor valor posible al producto apoyándose por una parte en la innovación y por otra parte en la flexibilidad, es decir, dotando al, al producto de una eh, mayor adaptabilidad y posibilidades de, de evolución. En términos de, de time to market, es decir, eh, el objetivo o el segundo gran objetivo de las metodologías ágiles es producir resultados en menor tiempo que los desarrollos tradicionales eh, y lo consiguen mediante ese solapamiento o concurrencia de actividades que comentaba anteriormente, mediante la agilidad, es decir, con entregas tempranas del producto al, al cliente, con esa flexibilidad eh, que, que prevé la, la evolución de, de los requerimientos y eh, sobre todo con o, o apoyándose en, en la fiabilidad, pero no entendida como la, el aseguramiento del, del plan inicial, sino entendida esa fiabilidad como eh, eh, digamos, la, el aseguramiento de que lo que se está construyendo es exactamente lo que requiere el cliente. En suma, las metodologías ágiles se adaptan al nuevo escenario de desarrollo de nuevos productos y servicios caracterizados por esa mayor velocidad e incertidumbre a base de flexibilidad y de agilidad. Podríamos decir que esos son sus dos grandes valores. En términos de, de desarrollo, la, en la metodología ágil, como, como eh, comentaba, el concepto de fase que implica un trabajo secuencial se cambia ahora por el concepto de actividades, las actividades son ejecutadas en cualquier momento por parte del equipo de forma simultánea siempre que se necesiten, esto es, las actividades eh, de requisitos, análisis, diseño, desarrollo, no son ejecutadas de una forma secuencial sino de una forma eh, concurrente, eh, además el desarrollo ágil lo realiza un equipo integrado, es decir, un equipo que está formado por personas muy competentes con perfiles y conocimientos que cubren todas las disciplinas necesarias y eh, digamos, este concepto del equipo integrado de, de la metodología ágil eh, se opone a la especialización o al principio de especialización del trabajo del enfoque tradicional que vimos en una clase anterior en las metodologías eh, predictivas, es decir, el, el equipo único integrado de la metodología ágil de alguna forma se contrapone a ese equipo o a esos equipos especializados de las metodologías eh, predictivas. Como ya se ha explicado, el desarrollo ágil parte de una visión eh, a alto nivel del producto, de un concepto general y sobre el equipo produce de una forma continua incrementos en las funcionalidades en la dirección apuntada por esa visión y en el orden de prioridad que requiera el negocio y que marque el cliente. Cada ciclo breve de desarrollo en la metodología eh, ágil se denomina iteración y se acometen iteraciones hasta que eh, la, la empresa decide no evolucionar más el, el producto en, en cuestión. Eh, las eh, etapas del desarrollo eh, en una metodología ágil podemos resumirlas en cinco. Hay una etapa eh, inicial, que es la etapa conceptual, donde se crea la visión a alto nivel del producto. Eh, hay una segunda etapa, que se va a repetir en cada iteración, que es la etapa de especulación, en la que se desarrollan o revisan los requerimientos o esos requisitos generales, eh, digamos, que se marcan en la etapa de concepto. Se, se crea una lista con las funcionalidades eh, esperadas y eh, se mantiene digamos esa lista a lo largo de la iteración y a lo largo eh, de eh, las siguientes iteraciones, es decir, a lo largo de todo el proyecto, ¿no? igual que se mantiene el eh, plan o calendario de entregas asociadas a cada iteración. La tercera fase, después de, de la etapa de concepto y de la etapa de especulación, la tercera fase sería la eh, etapa de exploración, que es la etapa en la que eh, se desarrolla o, o el equipo de proyecto desarrolla o lleva a cabo ese incremento del producto, incluyendo las funcionalidades que se han determinado en la etapa de especulación anterior. El, la cuarta etapa sería la etapa de revisión, en la que el equipo de, de proyecto y el, y los usuarios revisan lo construido a hasta ese momento para, en la última etapa, la quinta etapa, la, la de cierre, eh, que se produzca la entrega de una versión del producto esperado que, previsiblemente, va a necesitar eh, futuras mejoras para no quedar eh, obsoleto, eh, de tal forma que el cierre de una iteración de un ciclo no implica el final del proyecto, o se acometerán nuevas versiones del producto en posteriores iteraciones, en, en posteriores ciclos incrementales para ir acercándose eh, cada vez más o de una forma eh, progresiva a la visión de producto a ese, a ese concepto inicial eh, que, que se había marcado en la, en la primera etapa. Básicamente, eh, como, como digo, cinco etapas que forman el desarrollo ágil, la etapa de concepto, especulación, exploración, revisión y cierre de la iteración hasta eh, Concluir, eh, digamos, y evolucionar el, el producto. Eh... Por otra parte, otra de las características fundamentales de las metodologías ágiles es que la modificación de los requerimientos eh, no conlleva una gestión de cambios entendida eh, como la eh, entendía, por ejemplo, la guía PMBOK de, eh, digamos, eh, como, como del PMI como una de las metodologías predictivas eh, más, más relevantes. Al contrario que en esas metodologías eh, predictivas, al contrario que en la guía PMBOK, se consideran las metodologías ágiles que los requisitos evolucionan se desarrollan y enriquecen durante todo el ciclo de vida al igual que ocurre con el diseño. Como se ha explicado, en las metodologías ágiles, el cliente conoce únicamente una visión del de producto eh, digamos que, que espera, pero por, por el grado de novedad, por el, por el grado de, de innovación que requiere y por la velocidad a la que se mueve el escenario tecnológico y el, y el propio negocio durante el desarrollo de, del producto y durante la ejecución del proyecto, hace que el cliente no pueda detallar con precisión o con mayor precisión cómo quiere exactamente el producto final, de tal forma que cualquier modificación de los requerimientos en los desarrollos ágiles, es una información que enriquece o concreta más esa visión inicial o concepto a alto nivel del producto. Otra característica de las metodologías ágiles es la relevancia que tienen ellas la difusión y transferencia del conocimiento en el seno del proyecto y en el seno de la organización. Las metodologías ágiles consideran que la documentación no es prioritaria, sí es necesaria para transmitir información relevante dentro del proyecto y dentro de la organización, pero no es algo prioritario. Eh, se deben producir los documentos que estrictamente sean necesarios para la toma de las decisiones. La documentación ha de ser corta y centrada en lo fundamental y no sustituye en ningún caso la comunicación directa, el valor que tiene la comunicación directa entre las personas que forman parte de, del equipo de trabajo, ni tampoco eh, sustituye el valor que tiene la retroinformación o feedback eh, que, por ejemplo, un cliente nos puede dar de un, de un prototipo. En cualquier caso, en la, en la documentación del módulo, el alumno eh, podrá profundizar en la comparación entre metodologías ágiles y tradicionales, en términos de, de principios, valores eh, y demás. Centrándonos o, o concretando eh, estas diferencias en, en lo que es el desarrollo de las metodologías ágiles frente a metodologías tradicionales, podemos resumir que frente a la especialización de la metodología predictiva, eh, en la metodología ágil, eh, digamos, el, el, el equipo no, so, no, no son equipos especializados, sino es ese equipo multidisciplinar único e integrado frente a las fases de la metodología eh, predictiva, en el desarrollo ágil eh, está el concepto del solapamiento de actividades. Frente a los requerimientos muy detallados, en el desarrollo ágil tenemos ese, esa visión o ese concepto de alto nivel del producto. Y por último, frente al seguimiento muy rígido de, del plan inicial en, eh, de las metodologías predictivas, en la eh, metodología ágil tenemos eh, la adaptación a los cambios, la adaptación permanente a los cambios digamos como, como, como algo esencial o clave eh, que caracteriza el desarrollo ágil. Eh, sin embargo, determinadas técnicas ágiles, como, como es el desarrollo iterativo, los calendarios a corto, el timeboxing, eh, eh, enfoques más colaborativos con el cliente, este tipo de técnicas eh, ágiles se están incorporando eh, cada vez más a los enfoques eh, tradicionales y muchas compañías, muchas empresas están adoptando eh, estas técnicas ágiles que, que comento, evolucionando sus metodologías de gestión más predictivas hacia prácticas más iterativas que funcionen en, en los entornos donde, donde compiten. Incluso el, el PMI, el Project Management Institute, ha elaborado ya en, en, la, en la guía PMBOK un capítulo de ágiles que se está comenzando a utilizar, aunque es todavía muy reciente. El PMI está impulsando una comunidad de prácticas eh, ágiles centrada en la, tras, en la transferencia de conocimientos eh, entre profesionales, recopilando en, en forma de foro eh, las buenas prácticas eh, en, en, en relación a gestión de proyectos ágiles. Eh, en el artículo que, que comentaba del año 1986, eh, los dos autores, Takeuki y Nonaka, eh, comparaban, como he explicado anteriormente, el proceso de desarrollo ágil con el deporte del rugby, donde el equipo entero, es decir, un equipo eh, actuando como, como un solo hombre, eh, intenta llegar al otro lado de, del campo y pasar el balón, eh, pasándose el balón de, de uno a otro, actuando como, como un equipo único e integrado. Eh, basándose en esta referencia al rugby del artículo, de, de estos autores de Takeuki Nonaka en el año 1986 en ese artículo de la Harvard Business Review, en el año 1991 otros dos autores de Gracie y Stollen se refirieron a esa aproximación en su libro a problemas malvados, soluciones virtuosas, se refirieron a esa aproximación como Scrum, que es eh, un término propio del deporte del de rugby y que significa eh, melee. Scrum es una de las eh, metodologías eh, ágiles eh, más exitosas o que ha eh, ha tenido un desarrollo más eh, exitoso. Aunque esta metodología Scrum surge fundamentalmente para el desarrollo de productos de base tecnológica, eh, sus principios eh, son generales y son válidas para otro tipo de entornos muy diferentes, no de base tecnológica, que sin embargo trabajen también con requisitos o requerimientos inestables y necesiten esa velocidad, esa agilidad y esa adaptabilidad. La rápida extensión de, de Scrum a estos otros entornos de desarrollo que, que no son de base tecnológica era previsible por la simplicidad de la metodología y se ha convertido eh, Scrum en la metodología más popular dentro de los enfoques ágiles, la metodología sin duda más implantada. El modelo Scrum se apoya en el principio ágil del desarrollo iterativo que hemos visto anteriormente eh, y denomina sprint a cada iteración eh, que acomete en la fase de desarrollo. El modelo Scrum se ha de adaptar, igual que las metodologías predictivas, se ha de adaptar siempre a las características de la organización, asegurando siempre eh, que esa adaptación eh, asegure los principios eh, ágiles eh, o preserve los principios ágiles que comentábamos al principio. Scrum emplea una serie de prácticas para eh, realizar un control ágil sobre el proyecto. Eh, prácticas como la revisión de las iteraciones al final de cada sprint, el desarrollo incremental. Al final de cada sprint se dispone de una eh, parte operativa o de una versión del producto ya operativa que se puede inspeccionar y, y evaluar. La autoorganización auto de los equipos de, de trabajo. Son equipos de trabajo autoorganizados que no autodirigidos. Y, por último, el enfoque. Eh, colaborativo. Eh, existe digamos el, el, el, la práctica de una alta colaboración eh, entre los miembros de, del equipo y con el cliente en función de las capacidades y no en función de roles o puestos de trabajo eh, concretos. Eh, algunos de los principales valores en los que se apoya esta metodología Scrum son la delegación de, de atribuciones con una confianza o un empowerment muy grande que se le da al, al equipo de trabajo, el respeto entre las personas que conforman el equipo, la responsabilidad y autodisciplina que no se impone desde fuera sino que se autoimpone impone eh, cada, cada persona en el equipo, el trabajo muy centrado en el valor para el cliente y el desarrollo de lo comprometido con el cliente y por último la información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto. A alto nivel podríamos decir que el, el proceso Scrum eh, se basa en una lista de requisitos o de objetivos priorizada que eh, concreta la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto. Esa lista de, de requisitos eh, priorizada contiene los objetivos o requerimientos de alto nivel del producto o proyecto. El cliente es el responsable de crear y gestionar esa lista que va evolucionando a lo largo del proyecto y a lo largo de toda la vida del producto. No es, necesaria, eh, no es necesario perdón, que la lista sea completa ni que todos los requisitos estén desarrollados o detallados al máximo nivel, basta con que estén identificados con suficiente de detalle aquellos requisitos más prioritarios con los que el equipo de trabajo empieza a trabajar. Cada objetivo o requisito se estima eh, también en términos de coste de desarrollo, eh, facilitado ese coste eh, por, el, por el equipo, eh, y, la lista, eh, y, y también se cuantifica el valor que tiene cada requerimiento. Esto es lo que eh, se espera que aporte al cliente, al negocio, en, término de, en términos de valor. De tal forma que la lista resultante de objetivos, dado que cada objetivo se cuantifica eh, en, en valor y se estima en coste, esa lista se prioriza en, eh, según el retorno de inversión de cada eh, requerimiento, eh, en función del valor aportado por cada requisito, en frente al coste estimado de su desarrollo. En la lista de requisitos o de objetivos se indican las posibles iteraciones que, que va a haber y las entregas esperadas por el cliente, cuáles van a ser las diferentes releases. Los requisitos de iteraciones futuras pueden ser, eh, digamos, eh, los requisitos de iteraciones futuras eh, pueden ser más, más amplios y generales, es decir, no estar tan detallados eh, a corto plazo como los requisitos de las eh, iteraciones o de la iteración inmediata. En, el, en la documentación eh, del, del módulo, el alumno podrá profundizar en los elementos eh, ya más concretos de la metodología Scrum, eh, las reuniones, la planificación del sprint, el seguimiento del sprint, la, la revisión de cada, de cada sprint, los diferentes eh, elementos que tiene la, la metodología, como esa lista de requerimientos del producto o esa eh, lista de requerimientos de, del sprint eh, y los diferentes roles que, eh, digamos, eh, entran en, en, la, en la metodología. Eh, sin embargo, para, para eh, terminar eh, de dar unas pinceladas a, a la metodología Scrum, podríamos resumir eh, la metodología Scrum con eh, digamos, eh, varias ventajas derivadas de aplicar una metodología eh, Scrum. La metodología Scrum, una metodología de desarrollo ágil como, como es la Scrum, eh, evita el caer en la parálisis por análisis al inicio de un proyecto. Se puede iniciar el proyecto, se puede iniciar antes el desarrollo, y el cliente puede empezar a obtener resultados eh, útiles. Eh, se evita analizar en detalle requisitos que no sean prioritarios, ya que estos requisitos no prioritarios pueden definirse más adelante e incluso podrían cambiar o reemplazarse por otros durante el transcurso del proyecto. Y por último, la tercera ventaja, el proyecto podría en un momento determinado eh, llegar a una, a una situación en la que ya no mereciera la pena desarrollar los requisitos restantes. Si el, el ROI de esos requerimientos, es decir, eh, el, el eh, digamos el, el valor eh, un escaso valor de, de los requerimientos futuros frente a un coste elevado de esos requerimientos eh, futuros es decir un, un escaso roi eh, de esos requerimientos futuros pudiera no recomendar el, el, el, el digamos ya, eh, detener la evolución de, del producto y no seguir incorporando esas nuevas eh, funcionalidades de escaso retorno de inversión. Pero, eh, ya para concluir, las metodologías ágiles de gestión de proyectos, eh, al igual que las metodologías predictivas, no deben ser aplicadas siempre en todas las situaciones, ni para todos los tipos de proyecto, ni en todas las organizaciones. Igual que en la que vimos en las metodologías predictivas, se han de tener en cuenta determinadas variables relativas a las prioridades, desde el punto de vista de las prioridades del proyecto, desde el punto de vista del negocio y del cliente, eh, se han de tener en cuenta variables relativas al proyecto en sí mismo y al, y al producto, y por último, variables relativas a la eh, Organización. Eh, en primer lugar, y dependiendo de la prioridad del proyecto en cuestión, eh, aplicarán en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas tipo Scrum a proyectos en los que la prioridad de cara al negocio, al cliente, sea la de aportar el mayor valor posible, eh, la mayor innovación posible al producto final de cara al cliente. Esta prioridad eh, digamos entra o, o, o es totalmente diferente al caso que veíamos en la clase anterior, en el cual la prioridad del proyecto podía ser el cumplimiento de un plan detallado o de un contrato rígido firmado con un cliente, en cuyo caso aplicaban eh, fundamentalmente metodologías predictivas. En segundo lugar, vimos también para las metodologías predictivas que había que analizar eh, otra serie de variables relativas al proyecto en sí mismo y al producto final objeto del proyecto. Las metodologías ágiles o adaptativas tipo Scrum aplicarán también, en mayor medida, cuanto mayor sea la inestabilidad o menor definición tengan los requerimientos del proyecto, es decir, las especificaciones, a mayor inestabilidad de las especificaciones, aplicarán en mayor medida eh, metodologías ágiles o adaptativas. Cuanto mayor sea la flexibilidad del producto final, es decir, cuanto mayor sea la maleabilidad del producto final, también aplicarán eh, en mayor medida metodologías eh, ágiles frente a metodologías eh, predictivas. En tercer lugar, cuanto menor sea la criticidad o el impacto del proyecto desde el punto de vista de seguridad, es decir, cuanto mayor sea la tolerancia a fallos, también aplicarán en mayor medida metodologías eh, ágiles o adaptativas tipo Scrum. En cuarto lugar, cuanto menor sea el coste del prototipado, es decir, más sencillo sea prototipar y mayor valor tenga el feedback o retroalimentación de un cliente a ese prototipo eh, aplicarán en mayor medida eh, metodologías ágiles o adaptativas tipo Scrum y por último, la quinta y última variable relativa al, al proyecto y al proyecto es que cuanto menor sea el tamaño del equipo que acomete el proyecto eh, digamos, más sencillo y más valor va a tener la comunicación directa entre los diferentes miembros del equipo y por tanto aplicará eh, en mayor medida una metodología tipo eh, ágil, una metodología tipo Gracias. Por último, eh, parámetros. hay que tener en cuenta también parámetros relativos a la organización que acomete el proyecto, de tal forma que las metodologías ágiles o adaptativas aplicarán en mayor medida cuanto menos jerarquizada y normalizada sea la, la organización que acomete el proyecto, cuanto mayor sea la madurez del equipo desde el punto de vista técnico, es decir, cuanto, cuanto mayor eh, sea la experiencia, el conocimiento o las competencias de ese equipo que desarrolla el proyecto, y por último, eh, aplicará en mayor medida metodologías ágiles o adaptativas tipo Scrum cuanto más orientada esté la organización a las personas y menos orientada esté a los procesos en términos de modelo de desarrollo organizativo. Por tanto, para concluir y tal como destacábamos en la clase anterior, las empresas deben adoptar siempre la metodología más adecuada a cada caso teniendo en cuenta los criterios de idoneidad anteriores, esto es en función de cuál sea la prioridad del, del, del proyecto desde el punto de vista del negocio del cliente, en función del tipo de proyecto o producto esperado, y por último, en función del tipo de organización que acomete el proyecto en cuestión. Con esto habríamos eh, terminado ese tercer gran objetivo que nos hemos marcado en el módulo. Hemos hecho es una introducción o hemos visto una introducción a, la, a las metodologías ágiles de gestión de proyectos profundizando en la metodología Scrum y hemos identificado en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos puede ser adecuada la adaptación de una metodología tipo Scrum. Ya para terminar, eh, estoy eh, leyendo eh, estos días un, un libro de un eh, emprendedor en serie, eh, que es Carlos Blanco, un, un emprendedor eh, del mundo digital, ha escrito un libro que se denomina Los principales errores de los emprendedores, y en este libro, eh, leyéndolo eh, estos días, eh, hay un, un, destaca Carlos Blanco un error típico en emprendedores eh, digitales. Eh, dice, dice lo siguiente Carlos Blanco, independientemente de que el proyecto de software sea grande o pequeño, costoso o barato, la no utilización de metodologías tipo Scrum o similares es un error. Es importante llevar un nivel alto en la organización y gestión del proyecto de software desde el principio. Así tendremos claros los procesos a desarrollar y sus tiempos previstos. Sirva esto para, eh, digamos, ilustrar la relevancia de lo que hemos eh, desarrollado en la, clase, en la clase de hoy.